Bueno, yo soy Ale, Alejandro, y bueno, he participado en el Bootcamp de Data. Trabajo como desarrollador, yo soy desarrollador de, de backend. Bueno, trabajo a tiempo completo en una empresa. Lo normal, o sea, no normal, una persona de este sector. A ver, en realidad este busca no era para mí. A mí me dijeron, eh, o sea, ¿tú conoces a alguien que le puede interesar este Bootcamp qué tal y qué cual? Y empecé a mirar y yo que de manera natural, pues, siempre me gusta aprender cosas nuevas y seguir aprendiendo dije, bueno, pues Gustavo me, gusta, me gusta a mí. Y metí a dos personas que yo sabía que le interesaban y además me metí yo. La verdad es que la primera semana concretamente, o sea, mis primeros días fueron sencillitos, porque claro, tiene que tener en cuenta que yo ya tengo formación en el tema de desarrollo, yo llevaba tres años trabajando, entonces las primeras semanas que son más introductorias para las personas que vienen de, de, una, de un bagaje menos tecnológico, pues a mí se me hicieron, se me hicieron sencillos, pero aún así, sorprendentemente aprendí, aprendí cosas que, que no sabía. Claramente que si tienes las ganas de dedicar una buena cantidad de tiempo porque requiere tiempo y esfuerzo, yo creo que merece la pena al 100%. O sea, si te gusta por supuesto y te apetece currar porque hay que currar mucho, yo lo recomiendo al 100%. A las personas que yo conocía que han entrado al Bootcamp, ninguno programaba de antes y todos han hecho entrevista técnica y todos han ido bien y porque pues al final lo que yo percibí de esa entrevista es que no, no, ahí no se buscaba que fueras el mejor programador porque se asume que no sabes nada, sino que seas una persona que eres capaz de desenvolverte en situaciones nuevas. Uf, eh, lo, las dos entregas de proyectos, sin duda, el proyecto de mitad de búsqueda y el proyecto de final de busca. y no tanto quizás por lo que, o sea, sí por lo que pedían, evidentemente, pero también magnificado, entre comillas, por, por ese ansia de decir, es de que tengo que dar lo máximo. Ahí eso han sido lo más estresante. Eh, los dos proyectos. <risa> Porque, porque a la vez de ser muy exigente, como es natural, eh, también la recompensa y la satisfacción que te da una vez que lo terminas es, es tremenda. Yo que vengo de una formación más reglada, ¿no? de, de una carrera universitaria, y he hecho esto. Yo creo que, que sí, que te da un, una, buena, una base bastante buena para empezar a hacer un cambio bueno, radical, una persona que nunca ha programado, a salir de core y poder empezar un camino con una base bastante buena para, para dedicarse a la programación incluso para empezar a trabajar. Hombre, ha sido, ha sido una experiencia brutal también, o sea, sabían muchísimo, nos han ayudado siempre. Y los profesores de lo mejor que hay aquí. Eh, a ver, si no contamos las horas de trabajo, evidentemente todos los días tocaba algo porque si no, no me, no me daba. Eh, había días que a lo mejor con una hora, una hora y media tenía suficiente, otros días que tenía que dedicarle un poquito más y la época de los proyectos pues todos los días, dos horitas, sábado y domingo incluido por supuesto. Y eso ya depende también de la persona y de cuánto te... o sea, cuánto conocimiento tenga de antes y cuánto tiempo le requiera pero todos los días hay que hacer algo. Uf, yo el presencial, no, bueno yo he ido a un par de clases presenciales porque nos daba la opción. Ah, yo es que soy muy fan del remoto la verdad tanto para el trabajo como para las clases y tal pero sí es verdad que en ciertos momentos del bootcamp sobre todo o sea, a lo mejor al principio y en ciertas partes que, que son un poco más complicadas o en los proyectos incluso y tal, yo creo que se hubiera agradecido estar allí y sobre todo a la hora de resolver dudas, yo creo que mucho mejor si estamos todos en el mismo sitio, todos podemos apoyar, participar, eh, comparar unas cosas con otras y ayudarnos. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. A ver, esta pregunta es difícil porque yo honestamente creo que... Es que no, no creo que todo el mundo deba, por supuesto, hacer algo de este tipo porque no, no es para todo el mundo, como es natural. O sea, pero si hay alguien que esté aunque sea planteando la opción de empezar a programar, de, de darle pues, un cambio a su vida, aunque simplemente sea por aprender ¿no? del tema de la programación, yo sí que recomiendo que por lo menos eh, intenten. Intenten primero si quieren con recursos que haya por internet para ver si, le, si, si realmente cuaja, y si de verdad les gusta y tienen ganas, y pero sobre todo ganas, porque requiere, porque esto requiere mucho esfuerzo y, y a veces mucha presión, yo sí que los recomiendo 100%.